Necesito un trago con inestabilidad A veces me preocupa mi oscuridad A veces me levanto con ganas de odiar y estoy bien Me gustó eh, principalmente por poder conocerlo, saber un poco como el backstage Atrás, eh, saberlo como lo hacen eh, lo más importante de ellos, cómo empezaron. Y fue divertido. Despierto por las noches con un ruido en mi cabeza. Escucho esas voces que me hacen levantar. Yo nunca había ido a un concierto, que más me gustó fue las canciones. Estamos muy contentos de que las escuelas puedan confiar en nosotros y esperamos que el próximo año sigamos trabajando en conjunto como lo hemos hasta ahora no sé si sea bueno que me guste ser el malo